Ya, ahora sí ya es la última, no voy a comprar más. Eso dijiste la última vez y mira dónde estamos. Bueno, pues a ver, tal vez si muevo la compu lo puedo poner aquí. Eh, tal vez voy a estar... Sí, me veo bien, pero... Podría ser más épico. No todos los días se casa tu mejor amigo, ¿no? ¡Ah! ¡Ahora sí! Listo para festejar, Spartan. ¡Quincena de juego nuevo! A ver, ¿pero cuál debería comprar? ¿Hay un juego nuevo de Dragon Ball? ¡Toma mi energía, Goku! ¡Es el nuevo género! ¡Sí!